existen presentes que permitan eh, justificar la existencia del delito de eh, femicidio del artículo 390 eh, bis, inciso segundo del Código Penal. En cuanto a la necesidad de cautela y sin entrar a las, eh, al fondo de las agravantes hegemidas por el Ministerio Público, esto es la negocia y la premeditación, que se entiende que eh, deberían ser eh, ya materia de una investigación eh, eh, más acabada por parte del ministerio público se debe considerar eh, la pena asignada al delito estamos hablando de uno de los delitos eh, con una pena con la, una de las mayores penas asignadas o la mayor pena asignada por eh, nuestra legislación eh, esto es una pena que va desde los 15 años y un día a un presidio perpetuo eh, calificado de comisión de los hechos, es decir, eh, la víctima estaba sola con el imputado en un lugar completamente eh, privado, eh, el alto impacto que de acuerdo al informe de autopsia eh, recibió, es decir, el golpe de alta energía que recibió la víctima en su cráneo, que llegó incluso a fracturarle el cráneo, que es uno de los huesos más duros que tiene el cuerpo humano, y eh, la existencia de esta eh, relación sentimental previa, que incluso está, al parecer, completamente deteriorada debido a esta denuncia que habría motivado incluso el, el, la suspensión y posterior de baja del imputado de la institución de Carabineros, encontrándose con una cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Que en base a dicho antecedente se estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y en consecuencia se ordena la prisión preventiva del imputado.